Cómo hacer llamadas en frío y no morir en el intento es lo que vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy. Así que acompáñenos. Negocios en digital. ¿Cuál? 1004, imagínense el episodio 1004. Eh, hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, ya saben ustedes, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad, de calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran con este, en este proceso, ¿no? Y hoy estamos un jueves más, jueves 28 de julio del 2022, caramba, ya se está acabando, el primer mes del segundo semestre es increíble cómo pasa el tiempo, así que espero de de todo corazón que esos proyectos, esas planificaciones, esos objetivos que se hayan planteado, lo estén trabajando de manera intensiva para conseguir esos resultados deseados, ¿no? Y bueno, hoy, este, como les decía, vamos a hablar sobre cómo hacer llamadas en frío para eh, sin morir en el intento, que es un tema de pronto eh, difícil, pesado, a mucha gente no le gusta por toda la connotación que esto significa, lo vamos a ver. Pero claro, ya saben, antes de entrar en esta fabulosa entrevista, Invitarles a todos aquellos dueños de empresa, gerentes de comerciales de ventas, de marketing y todo aquel profesional que busque implementar un sistema para captar leads calificados de manera constante, predecible y escalable en el tiempo. Es decir, cada mes tú tengas la certeza de eh, a tus objetivos, cuántos prospectos puedan venir calificados a tu ambiente, a tu negocio, B2B sobre todo. Esto es lo que nosotros enseñamos eh, a través de nuestras mentorías Leads for Sales KatiaMau.com es la mentorías pueden revisar muchísima más información. Así que pues bueno, echa esta cordial invitación, echarle un vistazo, que realmente está estupendo. Si quieren realmente cambiar ese proceso en sus negocios pues, y asegurar las ventas, que es digamos la gasolina de todo negocio, eh, echarle un vistazo a nuestras mentorías. Y ahora sí, vamos a entrar en materia y estoy realmente muy contenta porque estoy acompañada de un querido amigo. Él se llama Francisco Camacho, que nos acompaña desde el Perú. Así que, mi querido Francisco, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias Katia, eh, de verdad te agradecido por la oportunidad de estar aquí, este, que me puedas este, entregar un espacio de tu tiempo para poder dar mi gradito de arena. ¿no? Hemos conversado en varias ocasiones y, y la verdad que es bien complicado este tema de llamada el frío, que claro es el que es. tema que, que queremos tomar el día que vamos a hablar. Y sí, cuando hemos conversado, como tú bien dices en varias ocasiones, bueno, salió esta temática y voy a comentarles en forma general que eh, sí que es difícil, ¿no? El, si no se lo sabe tratar, y aquí nos vas a dar todos los hacks, los tips, aquellas cosas que a ti te han funcionado para que puedas fluir de manera eh, inteligente y conseguir el máximo provecho al hacer este proceso dentro de las, de las ventas que son llamadas en frío, ¿no? Que a, habrá muchísimos sectores que. Eh, eh, lo manejan, eh, eh, sí o sí lo manejan, no, no en todos, de hecho, por comentarios que nuestra propuesta de valor dentro del list for sales, que les había comentado hace un momento, aplica para no hacer nada de lo que tenga que ver en frío, no sino más bien trabajar otros procesos como estrategias de eh, atracción e incluso de prospección, pero sin manejar esto. Por eso era lo importante de traer este tema a, al escenario eh, con tu expertise, porque como bien digo, hay sectores que todavía lo siguen manejando y que seguramente esto va a servir de mucha utilidad. Así que bueno, antes de entrar en materia Día, mi querido Francisco, me gustaría que pues, te presentes. ¿Quién es Francisco Camacho? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Francisco Camacho. Eh, me dedico a las ventas por pasión, por elección. Me encanta este rubro tan hermoso que es vender. ¿no? Llegar al corazón de las personas a través de este servicio tan hermoso que, que es el intercambio ¿no? de algo por un bien. Y, este, y bueno, yo este, yo me dedico hace 18 años a las ventas, eh, brindo algunas charlas ¿no? eh, a equipos comerciales, y también trabajo con equipos comerciales. Hoy por hoy me, estoy trabajando en una empresa acá en Perú, que es Importaciones Sudamérica. Estoy como Key Account Manager. Y, este, y le estoy echando los kilos, ¿no? Le estoy echando los kilos, tratando de que avance, de que se mueva este, este hermoso trabajo. Y porque podamos alcanzar los objetivos. Y me... la verdad que ese título sale de mo no morir en el intento, ¿no? Cuando llamas, porque a veces puedes sentirse hasta como que te quieres morir cuando llamas a alguien y te sientes tan nervioso, te sientes tan preocupado por lo que pueda decirte la persona que, que al final no sabemos qué hacer. Y, no es y es normal tener miedo, no tiene nada de malo. El tema es poder dominar el miedo. ¿no? hacer esta llamada y para eso necesitamos estar preparados entonces este Qué sea. bien este preámbulo y nuevamente gracias por estar aquí, mi querido este Francisco. Tú bien dices, ¿no? Esto genera de pronto eh, cuando sabemos que vamos a agarrar el teléfono y hablar con alguien que nunca, de pronto que ni espera la llamada y que nunca y que no nos conoce, genera ese miedo, ¿no? Esa esa tensión, esa adrenalina que comienza a fluir en el cuerpo y esto hace pues que de pronto nos comportamos de cierta forma que no va a ayudar a que esa llamada tenga un buen término. Entonces, algo que mencionas que es muy importante es prepararnos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos preparamos para, una, eh, ir controlando estas emociones, este miedo bien eh, normal que, que puede salir, y, ir, y bueno, ir trabajando ya dentro de la llamada ya nos irás comentando? Primero que nada, lo que tú comentas, lo que tú haces, Katia, este, es espectacular. Porque primero yo tengo que saber a quién voy a llamar. Y claro. para eso necesito conseguir leads. Y leads buenos, potentes, poderosos, que me permitan alcanzar mi público objetivo, ¿no? Porque si no sé hacia dónde voy, no voy a llegar a ninguna parte. Ese es un punto súper importante y muchas personas no lo tienen en cuenta. Piensan que solamente es buscar el teléfono de llamar y listo. No. Buscar el lead según donde yo tengo que dirigir mis esfuerzos es lo que me va a ayudar a mí. Entonces, la prospección es un tema que tú dominas. Lo ¿Tienes que enseñar a mí también? Uh -huh. este, no, no, no. Es la primera parte del camino. Entonces, prospectar buenos clientes y saber quién es la persona que toma la decisión para lo que yo vendo, ofrezco. ¿no? Y un tema muy importante es que dentro de la, es la segunda parte es tener buenos hábitos. O sea, yo no puedo pretender que hoy quiera llamar y decir me meto al mundo de las ventas. Y quiero llamar y ser un, el mejor eh, cerrador de llamadas, ¿no? Porque la llamada es el primer paso. El, el, uno realiza una llamada y eso no quiere decir que ya se cerró la venta. Probablemente tengamos cuatro o cinco reuniones. ¿Está? Saber que todo es un proceso. Claro. Generar hábitos que nos permitan eh, alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Ser disciplinado. Es súper importante. Eh, Ponerse objetivos diarios, ¿no? Ok. Si yo quiero conseguir tantos clientes, tengo que llamar a tantas personas. Es probable que al principio no tengamos una forma. Entonces, es bueno también elaborarse un speech. Que esté orientado hacia donde queremos ir, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo una llamada diciendo, hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Camacho, soy ejecutivo de cuenta de la empresa tal. Eh, podríamos, este, me podría regalar un momento, señor, porque quiero vender ya por haberle dicho que eres un ejecutivo de ventas y que quieres venderle y todo, ya no estamos empezando bien. Incluso el timbre de voz es muy importante en, en una llamada. Es muy diferente decir, hola Jorge, te saluda Francisco Camacho, de Importaciones Sudamérica. Me encantaría que me regales un minuto de tu tiempo para, para contarte sobre el producto que estoy vendiendo. Y quedarse callado, ¿no? Es el silencio del vendedor es tan difícil porque los vendedores normalmente somos habladores nos gusta hablar bastante si te das cuenta estoy hablando y no paro de hablar entonces y cuando digo y me gustaría reunirme contigo me quedo en silencio para que la otra persona asimile la información que le estoy dando esperar ese es, yo creo que ha sido para mí uno de los de los de las cosas que me ha permitido Tener mejores llamadas, ¿no? Porque yo te digo, cuando me preguntaron, Francisco, ¿cómo, cómo haces tantas llamadas? Buenas? Ah, este, yo no me gusta llamar, ¿cómo? ¿No te gusta llamar? Entonces, entiendo, no, es que me puse objetivos, desarrollé hábitos, fui disciplinado, creé un speech, tuve tiempos de descanso entre llamadas, ¿no? Hacía silencio, para que la persona que está en el otro lado me pueda responder. No sé si te ha pasado, Katia, que alguna vez te han llamado para hacerte algo y te han hablado cinco minutos y ni siquiera te han dejado que le digas sola. <risa> O toca interrumpirles, ¿no? A mí me pasa. Y es que, qué interesante, gracias por esas reflexiones y esta recapitulación que tú mismo has hecho, ¿no? Del tener buenos hábitos, del saber manejar los silencios, de prepararse un speech, de la preparación antes, ¿no? ¿A quién voy a llamar? ¿Quién es? Bueno, e incluso esto me va a ayudar como puntos de conexión y de química para saber con quién estoy hablando, quién está al otro lado, ¿no? ¿Cuál es ese interlocutor? Dentro de esto... El tema de manejar el silencio, el tema del descanso de, de, entre cada llamada. Y ahí me surge eh, varias cosas. no El timbre de la voz, el no decir que bueno de manera pasiva le, le vengo a vender. Ya <risa> de por sí, eh, es que no nos gusta. Y tú debes saber, ¿no? como seres humanos, ya poniéndonos de lo, del lado del consumidor y todos somos consumidores de una u otra forma, ¿no es cierto? Ponernos del lado que no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. O sea, nos gusta tener el protagonismo. Entonces, si ya oímos que es un vendedor, pues mal vamos, ¿no? Y como tú bien dices, a veces ni, ni siquiera nos dejan hablar. Yo tengo que interrumpir y decir, discúlpeme, este no tengo, no me interesa, gracias. <ríe> yo en ese caso y mis hijos me dicen, mami, eres muy corta y le digo, es que sí, mi tiempo vale hora. Y si yo no he planificado una llamada y al menos no abordan como deberíamos abordar, que es lo que estás comentando, pues mucha gente cierra. Cuando, cuando la gente no lo hace bien, esto genera un cansancio, ¿no? Un, es decir, esto no funciona. ¿Qué podrías decirles a estas personas? De, porque hay muchos, ¿no? Dentro de tantas áreas commodities, ¿no? Como es los seguros, la telefonía, que ya te, te, te abomban con tanta llamada, no sé cómo hacen y cómo tienen permisos en las bases de datos para para llamarte y todo, pero ¿qué les dirías adicional de estos, no? ¿Qué otros hábitos adicional de la disciplina, de manejar el silencio, del timbre de voz, de la preparación podríamos ir incorporando para que estas llamadas en frío que a las empresas eh, como estrategia lo hacen, lo podrían conseguir, conseguir una mejor tasa de, de cierre, ¿no? Mira, a todos los que se dedican a llamar, a todos los que se dedican a vender por teléfono, yo les diría que la persona que está al otro lado que es un ser humano, igual que él. Que es, corre sangre por sus venas, tiene huesos, que come hamburguesas, que sale a la calle, a la playa, no sé, a pasear. Son personas iguales que nosotros. Entonces, no, no, tenga, no hagamos grande a las personas, no idealicemos a la persona, no pensemos que la persona que está al otro lado mide 10 metros. Es igual que nosotros. Tiene un trabajo. Y si es una persona, por ejemplo, de compras, el trabajo de la persona de compras es comprar. Entonces, cuando yo llamo a uno de compras, tengo que saber que le estoy, estoy desarrollando su trabajo. Si lo hago bien, esa persona me va a captar mejor. ¿No? Lo que sí creo es que tenemos que saber a quién llamamos. voy a llamar a un gerente general, tengo que saber que el gerente general está bien ocupado. Entonces, mis tipos tienen que ser menores y tengo que hacer un elevator pitch. O sea, uno más rápido. Así como de los tiburones que tienes que vender en 20 segundos. No tiene 20 segundos para captar la atención. Con un gerente general, eso sí. Con uno de compras es diferente. Claro. ¿No? Bueno, porque, porque. Te escucho. Porque tú decías, ¿no? Bueno, no es lo mismo llamar a un gerente de compras que al gerente general. Sin duda, dentro de cada y en ambientes B2B debemos trabajar. Tú bien mencionabas que es un proceso, ¿no? No va a ser solo una llamada, sino que las personas de por sí debemos entender que va a haber una serie, es un proceso, una serie de llamadas, de eh, comunicaciones y negociaciones con diferentes interlocutores dentro de la empresa y que, pues, cada cual tiene su premura, su premisa, su punto de, su ángulo, que va a ayudar a complementar para que esa negociación funcione, ¿no? Tú mencionabas al gerente general, bueno, no tiene tiempo. Y tengo que lanzarme un elevator pitch eh, tipo tiburón. ¿Cuál sería, ¿Cuáles son los componentes básicos para que ese elevator pitch funcione? No decirle que eres vendedor, ese es el número uno más importante. ¿no? Saludarlo como una persona. Y tú también presentarte como una persona. ¿no? Eh, causar emoción, conseguir lo que necesita ¿no? Decirle, por ejemplo, saludarlo. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Te saluda Francisco. Necesito un minuto de tu tiempo, lo que te voy a, a proponer te va a gustar, te va a encantar y va a ocupar, va a darte, brindarte lo que tú necesitas en este rumbo. O sea, tiene que ser súper rápido y necesitas captar en cinco segundos primero su atención para que él te pueda escuchar. Si yo le digo a un gerente general, que soy un ejecutivo de cuentas, ya ahí me cuelga probablemente me pueda recordar algunos familiares también, porque a veces este, los gerentes están tan ocupados que no tienen el tiempo ¿no? para poder responder, entonces este, me ha pasado que, que en algún momento he llamado tanto que he dicho que soy un ejecutivo y el gerente me ha dicho bueno, no tengo tiempo para esto entonces, repito ¿no? el poder decirle que lo que tú le vas a dar, le va a gustar Permíteme un tiempo. Soy Francisco Camacho. No, no soy un vendedor, soy Francisco Camacho. Un ser humano como tú. Y de forma rápida. ¿no? Esto es bueno para ti. Esto que te voy a ofrecer va a satisfacer la necesidad que tú tienes en eso. ¿Y qué decir cuando qué la persona del otro lado pesar, estado observando? ¿no? Claro, perdóname. qué decir cuando la persona del otro lado te dice, mira, no es el tiempo, ahorita no tengo tiempo, discúlpame? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, es, es, es creo que una de la, el 50% de las llamadas usualmente es así, ¿no? Entonces, este, decirle, perfecto, entiendo que ahorita no me vas a tomar en cuenta, pero me gustaría igual, de igual forma, enviarte la información. Nosotros tenemos que estar en la mente de, de la persona, porque te aseguro que en una semana ya no vas a ver ni siquiera que lo llamaste. Entonces, tú necesitas hacer el seguimiento a esa persona el trabajo de ventas es seguimiento. Entonces yo tengo que decir, ok, perfecto, entiendo que ahorita no necesitas, pero permítame tu correo para enviarte la información. Ya tienes el correo, ya tienes el teléfono y por ahí le puedes hacer el seguimiento. Tienes que elaborar un correo que no sea aburrido, que sea directo a la vena, ¿no? Y que le diga exactamente lo que necesitas, que tú tienes la pastilla que necesita esa persona para poder cobrar su dolor de cabeza. Y esa persona cuando vea tu correo va a decir, ok. A la siguiente semana vas a volver a llamarlo. Yo te hago una pregunta, Katia. ¿Te acuerdas lo que almorzaste el martes de la semana pasada? No. Entonces tenemos que hacer seguimiento. No solo la llamada, el seguimiento. Entonces tenemos que impactar con un correo que sea sencillo, pero que vaya directo a la vena. Qué bueno que topaste... Genial, qué bueno que topaste el tema del seguimiento y en esto hay mucha gente que tiene esa disyuntiva, ya perfecto, tengo claro que tengo que hacer seguimiento, pero cómo no caer en esa persecución donde diga es como canzón y bueno, es que no me interesa, claro, también dependerá de la narrativa y cómo lo haga, y luego, con qué frecuencia hago, por ejemplo, estamos iniciando la semana, la llamada, este, la persona me dice, no, no tengo tiempo, ¿En qué y esto, bueno, digamos, en forma general va a depender del sector, de tu producto, de muchas cosas, pero en general, eh, bueno, necesitamos hacer preguntas. Cuando me digan que no, ok, perfecto, entonces ¿en qué momento es que vas a realizar tu compra para poder participar de esta licitación? Me gustaría ser tu proveedor, me gustaría que me dé la oportunidad. Dime, para no estar llamándote, ¿en qué momento te llamo? Ah, mira, llámame en 15 días. Siempre te van a dar una respuesta. Necesitas hacer la pregunta. El problema es que tenemos miedo de decirle pero cuándo te puedo llamar no lo hacemos ahí por favorcito decimos no esas es cosas que se deben decir en una de más no decir de frente porque la persona que está al otro lado tiene que entender que tú eres un profesional de ventas entonces el profesional en ventas sabe que puede hacer preguntas y estas van a ser respondidas porque tiene la seguridad necesitamos seguridad a la hora de llamar no es como que no no está sencillo o sea necesitamos que nuestra pregunta sea potente y tener preguntas, o sea, tenemos una lista de preguntas según las la respuestas que no van a dar. ¿no? Por supuesto. Y claro, tú has mencionado algo muy importante que es elaborar estas preguntas inteligentes a la hora de eh, plantear y sacar más información para poder continuar con este proceso y seguimiento. Y has dicho algo muy importante que es seguridad. Y ahí, ¿cómo trabaja Francisco esa mentalidad que es súper importante todos los días para quien está en el sector de ventas? Porque eh, para mantenerte eh, flotable, ¿no? Porque a veces con tanta negativa, negativa, puede ir bajando esa autoestima, puede ir bajando la motivación de ese profesional que tiene que hacer todos los días X llamadas y que, bueno, dice, capaz que esto no, no va por ahí. ¿Cómo manejas tú el trabajar tu, tu mente. He sido tantas cosas, Katia, pero puedo comentarte algunas. Por ejemplo, entendí que ya él no está por sentado. Así que no voy a... El 50% de la respuesta está completada Ya sé que el 50% me van a decir que no, así que yo voy a, a decir sí. Así que eso acorta un poco las posibilidades. La seguridad te la da el hacerlo tanto. Llamar seguido. Sin miedo. Como digo yo acá, sin miedo al éxito. Llamar seguido, y seguir, y seguir, y, y seguido y que te contesten mal. Saber que la persona que está ahí es igual que tú. No, esa seguridad te la da el tiempo. ¿no? La práctica, cosa que, ¿no? La práctica. Incluso eh, el hecho de poder... Este, o sea, cada, cada persona siempre va a aprender más si hasta lo enseña. Entonces, el día que yo comencé a llamar, dije, voy a enseñar a llamar. Porque me daba bien. Y comencé a enseñar, y mientras iba enseñando, iba aprendiendo más. Aprendiendo más, claro que sí. Siempre se aprende más en esta fase de, de maestro, ¿no? Donde tienes esa responsabilidad y vas asimilando y buscando nuevas formas de matizar todo lo que ya aprendes de mejor manera. Mi querido Francisco, este ya se nos viene el tiempo muy corto, realmente es una delicia estos momentos, yo aprovecho un montón, disfruto tanto de compartir con gente como tú y todos los que han pasado por aquí, que nos aportan su, su granito de arena en conocimiento, en know-how, sobre todo basado en esa experiencia del día a día, que eh, obviamente es, es mucho más que estar solo eh, recibiendo conocimiento teórico. ¿no? Así que bueno, estamos por terminar, pero no me gustaría irme sin que pues comentes palabras finales tuyas para la audiencia. Bueno, yo te agradezco, Katia, del espacio. De verdad, me siento honrado de poder participar aquí y de poner mi heredita de arena. Siempre pienso que al mundo, al mundo vine a servir. ¿no? Este, y, este, y nada, para lo que necesiten, en todo lo que esté relacionado a las ventas, eh, estoy para servirles. Le pueden encontrar en LinkedIn, como Francisco Camacho, especialista en ventas. Yeah, muchas gracias. Gracias a ti. Y nos quedamos con eso, no con la capacidad que todos tenemos, con los dones y las habilidades que nos, se nos han dado y que las hemos desarrollado y que las seguimos desarrollando para ponerlas al servicio de los demás. Así que, pues bueno, nuevamente darte las gracias a ti, mi querido Francisco, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Eh, y ya que están en los podcasts por favor, no olvidarse de dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque hace esto que el podcast siga creciendo. Si les gusta el formato de vídeo, ya saben, ahí está el canal de YouTube y pues bueno, estar ahí al otro lado, esto la, darles las gracias porque sin esto no, no existiríamos nosotros. Así que si saben también que este contenido, alguien que tiene que hacer llamadas en frío y que a veces le ven desmotivado, pues compartan este contenido que es completamente gratuito y que esta persona podrá... Eh,